Hola, soy Raúl de iPhone Digital, voy a explicarte cómo puedes desactivar en Neo10 eh, que te obliga a tener que pulsar el botón de inicio para que luego puedas desbloquear tu dispositivo. Yo antes, simplemente poniendo el, botón, o sea, el dedo sobre el botón de Touch ID, ya podía desbloquearlo, pero ahora mismo no me deja, primero tengo que pulsar el botón de inicio. Te lo voy a explicar cómo desactivar. Comenzamos. Voy a explicarte ahora cómo en iOS 10 puedes desactivar la opción que te obliga a pulsar el botón de inicio para desbloquear el iPhone. Mira, yo ahora lo pongo encima para desbloquearlo con el Touch ID y no se desbloquea. Con antes con iOS 9 sí que puedes hacerlo o con versiones anteriores de iOS. Pero ahora mismo, por mucho que quiera desbloquearlo, ves, pongo el dedo encima para desbloquearlo con Touch ID y no me deja. Me obliga a tener que pulsar el botón de inicio para luego poder desbloquear. Mira, botón de inicio lo apeto y ya está desbloqueado. ¿De acuerdo? Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es ir a Ajustes, buscamos General, que es esta opción de aquí, General, luego Accesibilidad, que la vemos aquí, y luego tenemos que buscar justo encima del apartado de audífonos o audición, esta opción de aquí, que pone Botón de Inicio, ¿la ves? Y se debe activar. Abajo... Aunque no sé si lo puedes ver en, en pantalla, pone abre el iPhone con Touch ID sin tener que pulsar el botón de inicio, ¿vale? Es lo que vamos a hacer con iOS 10, evitarnos y saltarnos esa opción, ¿vale? Vamos a ver, yo ahora en teoría tengo que bloquear el iPhone y al desbloquearlo no voy a tener que apretar el botón de, de inicio, simplemente con el Touch ID se desbloquea. Si te ha gustado el vídeo, deja un like o suscríbete al canal para tener más consejos y trucos, con ellos 10, iPhone o iPad. ¡Hasta la próxima!